Me gusta ver los partidos de la selección de México, porque la técnica que saben emplear es solicitar favores arbitrales, luego colocar el autobús debajo de los tres palos, por esa razón se sostiene que México y mediocridad son palabras sinónimas. Todo el tiempo llorando y pidiendo penales en el área, todo el tiempo culpando al técnico de sus fracasos, México tiene muchos jugadores gay ejemplo Chicharito, y otros más que están en el closet. Es una desgracia. No pienses más en esa muchacha, realmente no te importa nada de ella, si ella juega así que se vaya a la verga, esa selección es fea, llena de problemas, fracasos, carencias, malas personas, molestias, no vale la pena enfocarse en ella, que se joda sola.